Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Extreme Basers, sean bienvenidos a nuestro nuevo proyecto para el Renault Steepway llamado Base Rudo. Lo que estoy realizando en este momento es cortar un MDF para realizar una base que nos va a servir para fijar los amplificadores y portafusibles. Estos son los portafusibles que voy a poner amigos Voy, Como les mencioné voy a poner dos Cada uno con un fusible de 250 amperes Y pues vamos a ver más o menos cómo es que tendría que quedar esto Como bueno, por cierto, viendo van a quedar algo juntos Algo así para que no quede el cable muy doblado Pero pues de todos modos vamos a utilizar cable muy flexible Amplificador para medios los vamos a poner en esta posición Aquí va a ir el lc 2 y más adelante amigos me gustaría poder agregar otro amplificador Ya sea otro igual a estos pero lo vamos a poner en esta parte de acá Para pues tener aún mayor amplificación en los medios Ya se verá, a ver qué tal se escucha de esta manera con esta pequeña fresa de boleado vamos a redondear todas las esquinas frontales de nuestro rack de amplificadores. Eso le dará un mejor acabado. Y en la parte de abajo le voy a realizar un rebaje que me va a servir al momento de forrarlo. Y así es como se ve ese rebaje. El rack lo voy a forrar con este vinil en color negro Estaba pensando en forrarlo con fieltro acústico Pero a último me decidí por poner en esta ocasión vinil Ya que pues es más fácil de limpiar Y pues también se ve bastante bien Bueno será amigos si realizamos ese tipo de rebaje nos va a servir para guiarnos al momento de cortar en este caso el vinil para que nos quede un corte totalmente recto. Además que también de esta manera el vinil no sobresale, queda escondido en ese rebaje. Ya para terminar de forrarlo y para que el vinil no se despegue por nada, iba a poner grapas, pero no tengo amigos. <ríe> por lo que, pues voy a poner clavos no muy bien clavados hasta adentro, sino que quede la mitad afuera para que de esa manera yo los pueda doblar y pues agarre más superficie, como si se tratara de una grapa. Y bien, ahí ya quedó bien forrado, ahora cuidadosamente voy a realizar también los orificios que ya había realizado en el MDF, ahora en el vinil, para poder pasar los tornillos que van a sujetar al amplificador. Y hablando de tornillos, miren nada más qué tornillos vamos a poner amigos, son unos tornillos Allen con unas tuercas en T. De esta manera la sujeción que tendremos será muy fuerte Además que se ve bastante bien Para reducir el calentamiento del amplificador, debajo voy a poner dos rondanas, las cuales nos van a permitir tener un pequeño espacio para que por ahí pueda circular mejor el aire. ahí podemos observar el pequeño espacio que les menciono ahí quedó ya bien fijado ahora vamos a continuar a fijar el amplificador para medios en el amplificador para medios no va a ser necesario poner esas rondanas ya que ya viene diseñado para dejar ese pequeño espacio en la parte de abajo y para este pequeño amplificador sí voy a utilizar tornillos comunes Ya que pensaba utilizar este tipo de tornillos Allen Pero es más complicado ponerlos en este tipo de amplificadores Ese pedazo de MDF que puse en esta parte entre el amplificador para bajos Y el amplificador para medios es para dejar un pequeño espacio Y también que quede bien derechito con base al amplificador Zion Ya que por supuesto no queremos que se vean chuecos y por último vamos a poner el lc 2 c que también por supuesto hay que medir bien las distancias para que pues quede bien centrado. vayan a poner unos nuevos portafusibles siempre asegúrense que los fusibles estén muy bien apretados amigos porque pues luego solamente los ponen y por no verificar eso muchas veces se sobrecalientan y se derriten para el positivo voy a poner un color de cable que no es muy común y es este que se ve como color blanco pero también como perla a mí en lo particular no me llamaba tanto la atención un cable blanco pero ya teniéndolo en persona se ve diferente, se ve muy bien, a mí me gusta mucho. Y pienso que eso pasa con la mayoría ya que tardó mucho en venderse, solamente me quedó este pequeño tramo que será lo suficiente para poner estos dos pequeños pedazos que irán del amplificador al portafusible. Vamos a ponerle nuestros ferrules 100% de cobre y por supuesto nuestros Thermofit de Extreme Base Audiocar. Para el positivo decidí colocarle en color azul. Recuerden que si necesitan algo para su instalación de lo que estoy mostrando en el video, en la descripción del video lo pueden encontrar. Esto y mucho más. Además que contamos con envío a cualquier parte de la República Mexicana. Y ahí quedó listo. Ahora vamos a ponchar nuestro ferrule y eso lo vamos a realizar apretando y desapretando varias veces para que poco a poco se vaya ponchando nuestro ferrul. La verdad que a pesar que este cable Car Audio es muy flexible Debido al corto espacio fue algo complicado colocarlo desde el portafusible hasta el amplificador. Ahora vamos a poner los cables RCA, pero en esta ocasión no solamente los vamos a poner así como vienen de serie, sino que los voy a cubrir con Tech Flex, lo cual hará que resalte bastante más la estética y pues también quedan mejor protegidos. Los cables RCA que estoy utilizando son de la marca Sky High Car Audio, son de hecho la línea más baja se puede decir, pero los haremos lucir como de gama alta. Pero pues de hecho no vienen tan mal amigos, los que lo conocen saben que vienen con los plugs bastante buenos y también el cable internamente es 100% de cobre. Y en los extremos vamos a poner uno de nuestros Thermofit en color negro con el logo de Extreme Base Audiocar. El Date Flex que utilicé es de media pulgada. Y el termofit que tuve que utilizar para que entraran bien los plugs de los RCA Es el que uso comúnmente para las terminales calibre cero Y como pueden observar amigos, luce geniales Y ahora voy a realizar lo mismo con el otro cable Y así es como se ven ya los cables RCA, cada uno en su respectivo lugar. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Basers, hasta aquí dejamos la primer parte de nuestro proyecto rudo del Renault Staveway. Espero que este video les haya gustado, si sí fue por favor apoyen dejando su pulgar arriba. Y llegando a los 1200 likes les comparto la segunda parte, en la cual vamos a continuar con la instalación del sistema eléctrico... Y llevando este rack de amplificadores al Renault Steepway. Para pronto amigos, ahora sí, realizarle su demo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós.